Sí, un momento, empezamos. Pues, es una entrevista. Hola, buenas noches. Horacio Motomachi desde Moleculón Televisión. Eh, hoy es un día muy especial, aparte de porque hemos hecho muchas cosas, porque contamos hoy con la llegada de un superhéroe que nos había enviado un mensaje eh, a nuestro www.facebook.com y hoy viene a explicarnos el porqué de su visita. Con todos ustedes, señoras y señores... <risa> Peter PASTA desde hoy soy un superhéroe y me gusta ayudarme con, con ustedes y bueno eh, fui una pregunta hasta la Se ¡Dijo! para todos no sabían y wow hoy es el primer día en que toda la gente pueden obtener el suelo fijo. No hay nada más mejor. Pero, Peter, explícanos, por favor, en, en, cuál es la propuesta, por favor, para que la podamos ¿En entender. ¿Sí? ¿Por